Te quiero pero ya no estás En tus ojos ya no veo más En verdad no sé qué esperas que haga por ti Me cambiaste demasiado pronto Ignoré cada mensaje y foto Pensé que te arrepentirías y estarías aquí Pero en qué pensaba, esto no es amor Soné con que me equivocaba y nada cambió No quería perderte y perdí por los ojos. quedé callado, ese fue mi error Tú seguiste actuando y yo seguí el guión Avance. a Quería que fuera mentira pero tú no ayudas Es que tú nunca supiste arreglar tus errores y no sé qué buscas si me disculpas, tengo que hacer espacio para lo que me ocultas Siempre fuiste la de la palabra porque ahora de pronto te quedaste muda No me usas? Intentas hacerme quedar como el malo por esto Con tus excusas, era tan obvio pero no quería aceptar Que me manipulas, dime tus mentiras pero no te salva ninguna Se terminó y le digo adiós a tus labios de Judas Durante tanto tiempo pensé que lo dejaría es una y otra vez el mismo cuento repetías Lloré por muchos días buscando un porqué No quise ver que me mentías pero me equivoco ¿Qué es lo que pensaba? Esto no es amor Pensé que todo esto fue mi error No quería perderte y perdí por los dos me quedé ese fue mi error Tú seguiste actuando y yo seguí el guión Intentaba salvar Algo que ya murió Hace tanto que noto que cambias En tus ojos ya no veo magia En verdad no sé qué esperas, que Cambiaste demasiado pronto Ignoré cada mensaje y foto Pensaba que te arrepentirías si estarías aquí sí. Pero qué pensaba, esto no es amor Pensé que todo esto fue mi error No quería perderte y perdí por los dos Me quedé callado, ese fue mi error Seguiste actuando y yo seguí el guión Intentaba salvar Algo que ya me